you <music> con todos los que nos acompañan en esta sala de Zoom y en nuestra transmisión por Facebook. Le damos la bienvenida al webinar sobre la beca Proinnovate para el diplomado impulsando la innovación y el emprendimiento en las organizaciones desarrollado en alianza con el tecnológico de Monterrey como parte de la estrategia de capital humano de Proinnovate. Le damos la más cordial bienvenida y lo que haremos en esta sesión es explicar cómo postular a esta beca otorgada por Peinovate y de qué va este diplomado que está desarrollado por el Tecnológico de Monterrey y para ello nos acompaña prestigiosos eh... Staff, el, del staff de, del Tecnológico de Monterrey para ello este, quiero presentar en primer lugar a Milagros Vilino, especialista de la unidad de desarrollo de instrumentos de Proinnovate quien nos va a hacer una breve presentación acerca del concurso de becas para el talento humano de Proinnovate bienvenida Milagros, muy buenas tardes muchas gracias Vanessa y muy buenas tardes con todas las personas que nos están acompañando el día de hoy voy a eh, Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, te escuchamos. Voy a proceder a, a compartir mi pantalla y me confirma por favor si están visualizándola. Sí, ya lo podemos. Bien, como bien lo comentaste, Vanes, eh, nosotros desde prenovaste hemos lanzado el concurso de becas para talento humano. Un poco quisiera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 Eh, creo que ya. Listo. Entonces, como les mencionaba, desde Proinnovate hemos lanzado las becas para talento humano y lo que buscamos con estas becas es poder ofrecer oportunidades de formación de clase mundial para los diferentes actores del ecosistema de innovación y emprendimiento país, en la realidad de que este talento pueda afrontar los desafíos de productividad y competitividad que, eh, que enfrenta el Perú. Y en ese marco hemos lanzado como parte eh, de la línea de capital humano de Proinnovate a la fecha diferentes programas y cursos especializados. Hemos lanzado becas para que los diferentes actores puedan llevar cursos virtuales en el extranjero con prestigiosas Cidades como la Adolfo Ibáñez, Incae, Harvard University, MIT, Stanford, entre otros. Así también hemos realizado becas para bootcamps de código, también con eh, entidades reconocidas, eh, escuelas de código a nivel internacional, como por ejemplo Coding, Yo, Coding Dojo, Programas con Levagon, Make It Real, Laboratoria de BF, y estos programas han sido transversales para los diferentes públicos objetivos que tenemos desde Proinnovate, así también hemos lanzado cursos especializados para cada uno de los diferentes públicos que tenemos, como por ejemplo, hemos desarrollado eh, cursos para emprendedores que ya tienen un emprendimiento innovador. Eh, que se han desarrollado con Platzi 500 Startups, así también programas especializados para gestores de innovación y gestores tecnológicos, como lo hemos desarrollado con eh, Platzi, con la Universidad eh, Católica de Chile, con GAN Accelerate, con 500 Startups, también eh, programas especiales para gestores públicos, como lo hemos realizado con Novagov, y... Programas para aquellos responsables de comercialización de tecnología y propiedad intelectual, como hemos desarrollado el programa de innovación de transferencia eh, tecnológica con Oxentia. Así también este año perdón, este año hemos lanzado las becas para talento humano, en, como parte del cual hemos dado becas para diferentes cursos y programas también con entidades como por ejemplo el curso de empresas hacia la descarbonización que se ha realizado en alianza con Libélula con el cual se buscaba brindar a las empresas o brindar a las empresas los conocimientos para poder orientar sus organizaciones hacia la carbono neutralidad con un enfoque innovador. Para este curso eh, son 50 becas en total. Así también se realizó el Programa de Innovación y Tecnologías Limpias con Oxentia, con el cual se buscaba desarrollar capacidades de los profesionales de innovación y transferencia tecnológica sobre tecnologías limpias que estén basadas en, mejoras, en las mejores prácticas internacionales con la finalidad de poder construir un ecosistema sólido de innovación y clean tech y apoyar a proyectos estratégicos en diferentes sectores. Se ha dado 100 becas en total para este programa y también hemos lanz, eh, se lanzó la eh, laboratoria para las becas para el curso de comunicación de la innovación que se eh, desarrolló o que se encuentra desarrollando con la UTEC. Y el objetivo de este curso es brindar conocimientos sobre diversos conceptos teóricos y marcos fundamentales sobre lo que es innovación, así como el manejo de herramientas comun comunicacionales y de marketing para poder difundir eficazmente los proyectos de innovación. Se dieron en total. 30 becas, eh, por lo cual como parte de las becas de talento humano hasta el momento vamos dando 180 becas y hemos lanzado un nuevo programa, el programa del diplomado impulsando la innovación y el emprendimiento en las organizaciones que se está eh, desarrollando en alianza con el tecnológico de Monterrey. Yo les voy a comentar de manera general qué es lo que buscamos con este diplomado, cuáles son los requisitos, pero más adelante lo van a estar explicando con mayor detalle eh, quienes nos acompañan eh, o las, los especialistas del TEC de Monterrey que nos están acompañando también el día de hoy en esta charla. Entonces lo que buscamos con el diplomado desde Proinnovate es buscar contribuir al crecimiento de la productividad empresarial a través de un aumento de los niveles de innovación mediante la mejora de capacidades para innovar en la industria y los servicios y el entorno para la innovación. Este diplomado está dirigido a aquellos gestores de innovación y gestores tecnológicos de las eh, micro, pequeñas y medianas empresas que pertenezcan a las regiones del país, eh, exceptuando al Lima Metropolitano. Parte de los requisitos que se está pidiendo para postular a esta beca para este diplomado, es que quien postule sea una persona natural, mayor de edad, peruana o residente, que haya concluido la educación superior, así también debe calzar el perfil con el público que les he mencionado, y algo importante es que no debe haber sido adjudicado con una beca de Proinnovate, ya sea, por ejemplo, una beca para curso virtual en el extranjero una beca de Acelera Perú que fue ejecutado por 500 startups, de igual forma las becas BAM que también fueron ejecutadas por 500 startups y eh, la beca de, eh, transfer del programa de transferencia de innovación y transferencia tecnológica que fue desarrollado por Oxentia y tampoco que hayan sido beneficiarias de las becas para talento humano eh, en los cursos que les he mencionado, ya sea de empresas hacia la descarbonización, o la de innovación y tecnologías limpias que estamos ejecutando con Oxentia, o la de comunicación de la innovación que se está desarrollando con UTEC. Así también hay otros eh, requisitos que se mencionan en los términos y condiciones del diplomado y también otros que van a ser solicitados por el TEC de Monterrey. La convocatoria ya la hemos aperturado, el inicio de postulaciones se eh, realizó el 3 de mayo y el cierre de las postulaciones va a ser el 28 de mayo y son 70 becas en total que se está dando para que puedan llevar este diplomado. Si ustedes quieren conocer más de, la, eh, más de esta iniciativa de becas para talento humano de Preinnovate, pueden ingresar a la página web que es www.preinnovate.gov.pe y ante cualquier consulta o duda que tengan, pueden escribirnos el correo de cortos Con eso les agradezco por su atención y le doy pase a Vanessa para continuar con el programa. Muchas gracias, Milagros, por la presentación, por contarnos las oportunidades de financiamiento para programas académicos que ofrece ProInnovate a través de su concurso de becas para talento humano. Estamos muy contentos de haber sumado en esta segunda etapa del concurso al reconocido tecnológico de Monterrey, de México, con el que ProInnovate ha desarrollado este diplomado para fortalecer las capacidades de los gestores tecnológicos y de innovación de MIPIMES regionales fuera de Lima Metropolitana. Entonces quiero cederle la palabra al equipo del TEC de Monterrey representado por Javier de la Fuente, líder académico. Bienvenido Javier, buenas tardes. Bueno, si sí me escuchan. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Eh, eh, me da un orgullo formar parte de, esta, de este programa. Y bueno, primero que nada, eh, a nombre del Tecnológico de Monterrey, quisiera reconocer eh, todo el, el camino y todos los proyectos y todo el programa que Proinnovate eh, está desarrollando. La verdad es que ahora que estaba escuchando milagros, me pues me sorprende mucho y muy gratamente todo lo que están haciendo por allá. Y bueno, pues eh, para empezar eh, me presento, mi nombre es Javier de la Fuente, eh, estoy, eh, soy académico del Tecnológico de Monterrey y bueno, represento a la institución para con mucho gusto presentarles este programa. Me voy a permitir compartir pantalla si me lo permiten. Eh, No sé si ya si puede, si se esté viendo mi pantalla. Sí, sí, ya lo podemos ver. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues para empezar eh, eh, me voy a permitir presentar a la, a la institución que, que represento, el Tecnológico de Monterrey. Eh, primero que nada eh, presentarles un video introductorio. Podríamos solo hablar de números. Preferimos hablarte de sueños. Un hombre tuvo el sueño de llevar la educación de México a niveles nunca antes vistos. Ese hombre fue don Eugenio Garza Sánchez, quien con los empresarios más comprometidos hicieron ese sueño realidad. El tecnológico de Monterrey lleva más de 70 años transformando vidas. Lo que hace único el tecnológico de Monterrey son los más de 200.000 sueños cumplidos sus mil alumnos por cumplirlos o los 10.000 profesores que inspiran a seguir estos sueños. Nuestras metas son nuestro sueño, pero solo viviendo los valores del Tecnológico de Monterrey es como podemos realizarlos. El Tecnológico de Monterrey busca transformar a México atrayendo al mejor talento y formando líderes. Hoy te damos la bienvenida a la comunidad de Tecnológico de Monterrey. Más de 260.000 participantes de educación continua en más de 23 países sintieron lo mismo que tú el día de hoy. Nuestra misión es acompañarte durante toda la vida en el proceso de desarrollo y transformación. El mundo actual nos reta a ir a la par de los cambios impulsados por los avances en la innovación y las tecnologías. Es por eso que los verdaderos agentes de cambio nunca dejan de adquirir conocimiento. A través de modelos de enseñanza de vanguardia, desarrollamos ejecutivos emprendedores enfocados en resultados y con un alto sentido humano. Vinculamos tu empresa u organización para mejorar tu entorno y ser más competitivos internacionalmente. Bienvenidos al Tecnológico de Monterrey. Gracias por tu confianza, por estar aquí y deseamos que aproveches al máximo este y muchos programas que podemos ofrecer a lo largo de toda la vida. Como tú sabes... El mundo está cambiando de manera muy acelerada. Los cambios tecnológicos nos exigen a estarnos actualizando constantemente. Te invito a que así como en este programa, saques el mayor provecho, no solo al programa, sino también a la experiencia de aprender con tus compañeros, con tus profesores y desde luego con toda la comunidad del Tecnológico de Monterrey. Atrévete a ser de las personas que sueñan, pero no nada más que sueñan, que emprenden y hacen realidad su sueño. Muy bien, pues el tecnológico de Monterrey, como bien lo comento, nace, eh, nace en 1943 y actualmente, bueno, siempre ha trabajado, fue creado con el DNA de emprendimiento, fue creado por un grupo de empresarios de aquí de México con la intención de formar personas, líderes, emprendedores y siempre desde entonces hemos estado trabajando muy intensivamente en desarrollar esta competencia para poder detonar el desarrollo económico de las regiones. Y bueno, pues para eso tuvimos que estar creando, tuvimos que estar desarrollando, eh, por supuesto, programas de formativos, eh, ecosistemas de emprendimiento para que nuestros alumnos, nuestros egresados y la comunidad en la que participa el Tecnológico Monterrey, pues podamos impulsar conjuntamente el desarrollo económico de las regiones en donde se desenvuelven eh, cada uno de ellos. Y bueno, a través del tiempo hemos estado eh, pues fortaleciendo nuestros programas académicos. Actualmente nos encontramos entre las principales universidades del mundo. Estamos eh, rankeadas a, a nivel global, como la universidad número 158 a nivel mundial. Eh, en cuanto a reputación de empleabilidad, estamos en el lugar 52 mundial. Y a nivel Latinoamérica somos la número 3 a nivel eh, mundial. En el tema de emprendimiento, como lo comentaba, es eh, uno de nuestros pilares fundamentales. Eh, nosotros estamos en el cuarto lugar mundial somos la cuarta universidad eh, más importante en el tema de emprendimiento a nivel a nivel mundial y eh, esto nos lleva a muchos aprendizajes a éxitos a fracasos a estar aprendiendo eh, sobre la marcha estar viendo y desarrollando todas estas competencias habilidades para que podamos fortalecer a ustedes pues todas estas experiencias y estos ecosistemas actualmente bueno para poder estar en esta posición, lo que debemos hacer y lo que tuvimos que haber hecho, bueno, fue establecer ese ecosistema, no solamente en México, no solamente en Monterrey, sino en, en el mundo, en Latinoamérica en específico, que es nuestro principal objetivo y más en este, en este momento. Pero bueno, ¿dónde estamos ubicados y por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos conjuntamente el Tec Monterrey y ProInnovate Pro en este programa? Bueno, para esto creamos este programa que, se, que le llamamos el Diplomado de sí, Impulsando la Innovación y el Emprendimiento de las Organizaciones. ¿Por qué, ¿Por qué estamos haciendo esto y con, con qué objetivo tiene esto? Bueno, primero que nada, todos los que estamos aquí presentes tenemos que estar bien conscientes dónde estamos parados, qué es y dónde está y Latinoamérica, dónde está ubicado y cuál es la fortaleza que tiene el, la región en donde estamos. En este caso, pues Perú, dónde está Perú y dónde, cuál es el contexto de Perú a nivel Latinoamérica y a nivel en el mundo, tanto en emprendimiento como en innovación. Eh, Perú está ubicado en una posición muy, muy importante a nivel, eh, a nivel Latinoamérica en cuanto a innovación se refiere. De hecho, está ubicada en el sexto lugar en, en, en el continente en cuanto a niveles de acuerdo al índice de innovación. Eh, en cuanto al nivel de emprendimiento, ahorita lo voy a mencionar, también está entre los principales. Pero bueno, ¿esto qué implica? ¿Y cuál es la responsabilidad que tienen las personas? Porque a fin de cuentas, un país se desarrolla no a través de de, de una organización de un gobierno, sino a través de las personas, que son las que hacen que las cosas sucedan. Pero el primer paso, el primer punto, es que todos nosotros tenemos que estar bien ubicados donde estamos parados. Y para eso hay muchos indicadores, muchos índices, pero hay uno que a nosotros nos gusta mucho implementar y desarrollar y, y medir, que es el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, que es donde nosotros medimos eh, y vemos y ubicamos el grado de desarrollo, el nivel de, de movilidad o activación económica que tiene una región. Y el YEM maneja tres grandes grupos económicos. Eh, aquellos países o regiones que están basados en factores, que son aquellas regiones que se basan en la agricultura, en la ganadería, en la minería, y su objetivo en términos económicos es la extracción de los recursos naturales. Lo que hacen ellos es pues, cultivar, desarrollar el ganado o, o, o, o minería, y en esas materias primas las venden, las, las exportan a otros países. Esa es la base económica fundamental, aunque obviamente pueden existir microregiones que se basen en otras actividades, pero básicamente o fundamentalmente está impulsado por factores. Hay otras regiones que se basan en eficiencia. Esto ya pasaron a una siguiente etapa, donde ya, después, ya migraron, ya evolucionaron económicamente de estar en la extracción a transformar, o sea, a manufacturar o a darle un valor agregado a toda esa materia prima que se tiene. Entonces, estas regiones o países, eh, pues ya se enfocan más en la industrialización, en las economías de escala, y aquí lo que dominan son las grandes empresas. Eh, ¿Qué es lo que buscan las empresas en este caso? Pues es reducir costos, es mejorar o maximizar sus, sus esquemas productivos para aumentar sus ganancias. Entonces, estas, este tipo de, de regiones, las empresas de este tipo de regiones, lo que buscan es transferir la tecnología que viene de otros países o de otras regiones para poder optimizar, reducir costos, aumentar ganancias, mejorar sus sistemas comerciales, sus sistemas logísticos, etc. Entonces, este es el foco, el foco fundamental de este tipo de regiones. Y por último, tenemos a los países o regiones basadas o impulsadas por la innovación. Aquí ya estamos en un tercer escalón donde estas regiones ya pasaron y ya delegaron la parte de la manufactura y lo que están haciendo ya es generar conocimiento, estar innovando, estar implementando, estar desarrollando conocimiento para poder transmitir y comercializar con ese conocimiento. Aquí ya estamos hablando de la investigación, el desarrollo, la innovación de, de gran impacto, y aquí ya estamos manejando ya una parte del tercer, del, de la, lo que es la industria, del tercer eh, el sector servicios y también la parte de los patentes, etcétera. Aquí hay unos eh, dilemas, unas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde y por qué estamos ubicados? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Y qué tenemos que hacer para migrar? Algunos gobiernos, algunas empresas, algunas organizaciones han tomado decisiones porque buscan mejorar su nivel económico de, de crecimiento y de desarrollo económico. Eh, y a veces fallamos en las decisiones que tomamos porque queremos impulsar de una manera diferente a cómo las condiciones de nuestro entorno están. Entonces, primero tenemos que ver que, cómo está Perú, ¿Qué, bajo qué condiciones y cuál es el, el enfoque principal de desarrollo y la máquina o el motor que maneja Perú, en este caso, en, en cuanto al desarrollo. Y aquí es donde entran ustedes, los emprendedores, los innovadores, los gestores de la innovación, para poder focalizar adecuadamente y no solamente focalizar para innovar, sino también para implementar proyectos de, de eh, emprendimiento innovador. Entonces, bueno, aquí la parte de emprendimiento cobra una importancia muy, muy fuerte porque aquí vamos a encontrar cuestiones muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque si nosotros detonamos o desarrollamos el emprendimiento en una región que no está preparada o que está basada en, en, en un sistema económico diferente, podemos caer en el error de poder generar una espiral descendente. ¿Esto qué hace? Eh, los tipos de economía, cuando estamos hablando en factores, eh, por lo general, mucha gente emprende por necesidad, emprende porque tiene que emprender, porque no encuentra trabajo, porque no está bien remunerado, eh, y entonces caemos en el emprendimiento informal, no quiero decir ilegal, informal. Entonces, no se dan de alta, no generan no pagan impuestos, en, eh, entonces pues, los sueldos son muy bajos, eh, la gente tiene poco, poco poder adquisitivo, compra poco, las, las tiendas, los establecimientos tienen que bajar sus precios para vender más. Entonces, si se dan cuenta, se pagan menos impuestos, o sea, es una espiral descendente, no hay infraestructura, no hay atracción, eh, en, eh, inversión extranjera directa y todo esto genera una espiral descendente. Entonces, tenemos que focalizar muy bien hacia dónde tenemos que dirigir el emprendimiento y también la innovación. Los países emergentes, que antes se llamaban emergentes, que ahorita les llamamos eh, que están basados en la eficiencia, ya están viendo hacia la, el emprendimiento por oportunidad. El emprendimiento por oportunidad ya es porque yo veo que hay unas condiciones para que yo pueda invertir, para que yo pueda dejar lo que estoy haciendo para poder enfocarme a emprender. Y si estoy dentro de una organización grande o pequeña, pyme, el, el tamaño que sea, pues tengo que focalizar muy bien hacia dónde tengo que dirigir mis esfuerzos. Obviamente, podemos ver, y les puedo preguntar, eh, ahorita por cuestiones de tiempo, me gustaría interactuar, pero, pero por cuestiones de tiempo no, no me es posible, pero yo les preguntaría, ¿cuál creen ustedes que es el país más emprendedor de, de, de América Latina? O sea, ¿cuál es el país más emprendedor del mundo? Muchos de ustedes me van a decir que Estados Unidos, o que Alemania, o que Japón, eh, etcétera, China. pero fíjense, Vanuatu es el país más emprendedor del mundo, eh, y ustedes se dan cuenta, esta gráfica a mí me, me gusta mucho porque representa mucho el impacto que tiene el emprendimiento. Si ustedes ven los países basados en factores, son los que menos generan ingresos. Ahorita lo vamos a, a ver, pero fíjense, a tú está Bolivia. Le estoy señalando a los países para que tengamos una referencia. Si se dan cuenta, son los más emprendedores del mundo. Esto es de acuerdo a la tasa de emprendimiento que maneja el YEM. Eso, es, eso se hace cada año y es un índice que está... Eh, evaluado por más de 100 países el segundo, que es la eficiencia si se dan cuenta, aquí es donde está Perú de los países basados en eficiencia casi así está eh, caracterizado Perú es el país más emprendedor del mundo, del grupo de la eficiencia y del grupo de innovación se dan cuenta, las gráficas son mucho más pequeñas y tú puedes decir, ¿cómo es posible que esos países tan desarrollados en innovación emprendan tan poco? bueno, tiene una razón muy lógica y la razón lógica es que ellos emprenden poco, pero emprenden con mucho impacto. Y lo que hacen y la innovación, el desarrollo y la tecnología se hace a través de las empresas ya establecidas. En cambio, los países que están basados en factores, como los que están a la izquierda, pues emprenden más por necesidad. Por eso es que el nivel de emprendimiento es tan alto. Entonces, aquí ustedes, nosotros, todos los que estamos aquí, nos tenemos que ubicar en qué posición estamos. Perú es un gran emprendedor. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿estamos emprendiendo por necesidad? ¿Estamos emprendiendo por oportunidad? ¿Las pymes que están ahorita están basadas en eficiencia? ¿Estamos más trabajando al día a día, viendo cómo ganamos más o, o gastamos menos? ¿O estamos enfocando esfuerzos a la, a la innovación para mejorar esos procesos? Ojo, no estoy diciendo que pasemos de un momento a otro a una región basada en eficiencia, a una región basada en innovación. Lo que estoy diciendo es que la innovación entra en los tres grupos económicos lo que tenemos que ver es cómo dirigir los esfuerzos de acuerdo a el nivel en el que estamos o a la característica eh, económica en la que estamos. Aquí podrán no ustedes ver en cuanto a niveles de Producto Interno Bruto. Aquí no aparece Perú porque en este año en específico eh, Perú no, no, no hizo el estudio GEM en este caso, pero no quise dejar de mostrarlo porque aquí hay unos indicadores que ustedes pueden referenciar y pueden eh, hacer la inferencia a cómo está Perú. Aquí se dan cuenta, aquí, aquí hablamos más que de actividades económicas de Producto Interno Bruto en lo general. Y vemos que hay una razón muy similar. Los que están en el nivel C, que son las, con los PIB más bajos, eh, tienen un nivel de emprendimiento. TEA es tasa de emprendimiento anual. Entonces, aquí vemos que los, también son muy emprendedores, los del nivel C, pero emprenden también por eh, necesidad. Ahora, esta gráfica, no sé, espero que la alcancen a ver, eh, es muy representativa. Aquí lo que estamos viendo es qué tanto impacta el emprendimiento y la innovación en el PIB. Si ustedes se dan cuenta, eh, entre más estemos a la izquierda, menos Producto Interno Bruto tenemos per cápita. Y entre más estemos a la derecha, más Producto Interno Bruto. Y entre más estemos hacia arriba, es más emprendimiento y más abajo, más emprendimiento. Si ustedes se dan cuenta, eh, los países que menos impacto tienen, y emprenden mucho bueno pues está está el Togo Guatemala Uruguay Chile este Brasil son países que emprenden mucho pero el impacto que tienen en el en el producto interno bruto per cápita pues es en razón de proporción bajo en cambio si ustedes ven un Luxemburgo probablemente emprende muy poco pero el impacto es muy la, muy grande no igual que Suiza Noruega que son países que son muy eficientes en cuanto a sus a su impacto en cuanto al emprendimiento y bueno, también hay que medir el, el índice de desarrollo humano. ¿Qué tanto estamos impactando el emprendimiento? ¿Qué tanto está beneficiando al desarrollo humano? Y aquí, si se dan cuenta, hay una relación muy similar. Entonces, entre más eh, desa eh, el desarrollo humano, no hay una razón eh, directamente proporcional, sino que, por ejemplo, Guatemala, Togo, Colombia, emprenden mucho, eh, pero el índice, a lo mejor, no está tan alto. Colombia está en un, en un término promedio, pero India, por ejemplo, Marruecos... Eh, su índice de desarrollo humano es comparativamente bajo respecto a la tasa de emprendimiento anual. Perú Perú está muy bien ubicado en cuanto a la innovación, ya lo habíamos dicho, es al sexto lugar en Latinoamérica en, a nivel regional y es el eh, ocupa el lugar 65 a nivel mundial en cuanto a innovación eh, y aquí ustedes van a poder contrastar el, el lugar que ocupa eh, en contraste con los demás países latinoamericanos, pero bueno, también tenemos que evaluar cómo estamos moviéndonos en cuanto a la innovación y si la innovación está teniendo impacto, porque una cosa es que innovemos y otra cosa es que esa innovación esté dando el impacto necesario en función a lo que hemos estado hablando. Aquí ustedes van a ver algunas, algunas gráficas, una gráfica, no es importante que, que sepan cada número, pero lo que quiero que vean es la tendencia de Perú en cuanto a la innovación. Si se dan cuenta, están muy bien ubicados, si ven las otras líneas de los países que están contrastando con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú está muy bien ubicado, está, está muy arriba y eso es muy bueno. Ahora, lo que sí estamos viendo es que hay mucha fluctuación y aquí es donde entran ustedes, aquí es donde entran ustedes como actores principales para poder primero identificar dónde estamos parados y segunda, hacia dónde nos tenemos que mover como empresa, como eh, pyme, pero también como región y cómo tenemos que generar esos ecosistemas para impulsar la región en cuanto al el esquema social, pero también al esquema ambiental y, por supuesto, al esquema económico, que es el que estamos hablando. Y ahí es donde nace y donde se crea el programa y el diplomado de innovación, impulsando la innovación de emprendimiento en las organizaciones. Este tiene como finalidad el poder fomentar la innovación y el espíritu emprendedor en todos ustedes, a través de formación y concientización de metodologías y prácticas aplicadas en su entorno. Y aquí es una cuestión muy importante. Tenemos que ver tanto el beneficio individual como el beneficio que estoy aportando a la organización. Una cosa va junto con la otra y no podemos separarlas. Primero, en mi caso, como persona, como participante, tengo que desarrollar las competencias de emprendimiento e innovación, desarrollarlas para poder tener la capacidad de diseño. Primero, identificar identificar la situación Después, diseñar e implementar proyectos que puedan tener ese impacto positivo y con recursos y capacidades adecuados, porque también a veces eh, innovamos y no tenemos el recurso y, no, y se quedan en el tintero, o se quedan en un paper, o se quedan en un artículo, o se queda en la organización. Entonces, tenemos que tener esa visión. Y para la organización, por supuesto, es generar una cultura de innovación y de emprendimiento. Y aquí es donde Proinnovate pues, está buscando esto en ustedes, en que ustedes sean esos agentes de cambio, y por supuesto, nosotros muy orgullosos de contribuir a que eso se pueda y que se dé. Entonces, primero tenemos que empezar por la persona. La persona al centro, siempre la persona al centro. Un país no se desarrolla más que con las personas. Y el primer punto en el diplomado es la persona. Es tener un mindset y tener esa mentalidad de emprendimiento. Después tener esa capacidad de idear soluciones y soluciones que tengan impacto y poder después emprender las innovaciones propuestas, o sea, tener esa posibilidad, esa capacidad de promover las innovaciones y llevarlas a cabo. Entonces, bueno, esto ya, eh, Milagros, no, no me voy a meter aquí a detalle porque esto ya, ya se comentó, pero sí es muy importante que ustedes sepan el, el esquema de que nosotros te, te, eh, buscamos siempre en la organización, y ustedes tienen que ser agentes de cambio para que esto se logre. La EPIME, donde ustedes forman parte, la organización eh, público o privada donde ustedes forman parte, debe de implementar un sistema y una cultura de innovación para que esto se dé de manera recurrente. El programa va a tener una metodología de tres eh, situaciones y tres etapas, porque aquí lo importante es que ustedes aprendan y hagan, lo que le llamamos eh, en términos anglosajones learning by doing, que es aprender haciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el programa? Ustedes van a tener sesiones sincrónicas eh, las sesiones sincrónicas las van a tener semanalmente y mientras vamos teniendo las sesiones, ustedes van desarrollando e implementando a través de un reto propio el desarrollo de un proyecto de innovación y de emprendimiento y de ejecución y lo vamos a hacer durante el, la, el tiempo que dura el programa. Y al finalizar, ustedes van a presentar el programa y, va, y van a tener una retroalimentación. El, la mapa de ruta, que esto es básicamente lo que hemos estado hablando, es cómo lo voy a llevar a cabo. Les decía yo que es la parte roja, la primera, el, la persona al centro. Mindset del emprendedor innovador es lo más importante. Primero, ubicar mis recursos, mis capacidades, mis talentos, mis intenciones eh, y hacia dónde tengo que ir enfocado en cuanto al, al, al emprendimiento para poder aportar con valor a mi organización, a mi entorno, a mi país. Después, aquí viene un ciclo donde ustedes van a tener la capacidad con esas recursos y capacidades, identificar oportunidades. Donde otros ven problemas, ustedes ven oportunidades y, y proponer soluciones para eh, mejorar o resolver esos problemas o esas oportunidades que ustedes están observando en su entorno con sus lentes, porque es con lo que ustedes pueden aportar o su organización puede aportar. Vamos a aprender a prototipar, a poder tangibilizar esas propuestas para que sean realidad y para que puedan llevarse a cabo y, y, e innovar un modelo de negocio para que pueda ser ejecutable. Esto, la palabra clave es validación. Ustedes van a aprender a validar a, a que la gente a la cual van ustedes a apoyar. Realmente lo desee, lo necesite, lo acepte, lo pueda utilizar y también que sea factible como un negocio, por supuesto. O sea, tenemos que ver esos elementos y esto lo vamos a estar iterando hasta que ya tengamos un producto, un proyecto mínimo viable para que lo podamos ejecutar. Y ustedes también van a tener las competencias para poder administrar un proyecto de innovación, que no precisamente hace como, como un proyecto tradicional, sino que también hay elementos que tenemos que considerar al estar implementando y. Eh, gestionando un proyecto de innovación y por supuesto todo esto requiere recursos requiere, requiere ver cómo vamos a conseguir la forma, o cómo vamos a obtener la forma de, de implementarlo y para ello pues también vamos a aprender a buscar recursos y a presentar efectivamente un buen proyecto eh, no me voy a meter muy, muy a detalle con esto por cuestiones de tiempo pero nada más quiero mostrarles que son 120 horas las que ustedes van a participar dividido en nueve módulos eh, cada uno del, del roadmap que les acabo de presentar lo van ustedes a, a ir desarrollando en cada uno de esos módulos. Van a tener el conocimiento, las herramientas y lo van a estar implementando. Van a estar apoyados por un grupo de instructores de primer nivel, eh, todos con amplia experiencia y también con asesores académicos que los van a estar acom acompañando durante todo el proceso de generación y de desarrollo. Eh, aquí lo importante es que ustedes aprendan a hacerlo, lo hagan y también lo transmita, que ustedes sean agentes de cambio. Ese es uno de los objetivos. Les comentaba, todos eh, los personas que van a estar participando como instructores eh, son doctores en emprendimiento e innovación. Eh, dos de ellos están certificados en emprendimiento y transformación digital por Alibaba Business School. No me da tiempo de hablar de transformación y emprendimiento digital, pero pues es un, está en la agenda. Y tanto el emprendimiento consciente, que es ocuparse por el entorno con lo que hago, y el emprendimiento digital, que ya es una cuestión irreversiblemente eh, eh, y exponencialmente eh, en cuanto a innovación se refiere eh, eh, muy grande, o sea, tenemos que estar actualizando e innovando constantemente si no estamos fuera del mercado y bueno, todos eh, los expertos con toda la intención de, de, de apoyarlos y acompañarlos durante todo el proceso. Eh, eh, este programa bueno, ya les comentarán más adelante en cuanto al, al, a la postulación y yo nada más quiero cerrar con el tema del reconocimiento. El Tecnológico Monterrey tiene un reconocimiento que va de la mano con la transformación digital, donde se les otorga una insignia digital, eh, que esta ins insignia digital está eh, auspiciada con el blockchain, de manera de que ustedes ya tienen validado, lo pueden subir en LinkedIn y en las plataformas donde ya está totalmente reconocida eh, su, su constancia de reconocimiento de este programa, les voy a pasar un video muy breve sobre lo que consiste esta insignia digital. El mundo está cambiando y la manera en cómo aprendemos también. Hemos llegado al tiempo en donde el aprendizaje continuo será el camino para poder afrontarlo. En esta nueva era de la globalización y la expansión de las tecnologías digitales, como profesionistas ya no competimos contra nuestro entorno, competimos contra el mundo entero. La forma en la que las empresas buscan a los mejores ha evolucionado, haciendo un mayor uso de plataformas digitales para identificar a ejecutivos cada vez más dinámicos, con conocimientos y competencias estratégicos, en donde los títulos tradicionales son insuficientes para demostrar todo el potencial. El futuro de la educación será la educación continua y con ello obtendremos cada vez más diplomas y logros con el paso del tiempo por lo que el tener un nuevo currículum digital será indispensable para mostrar nuestro ADN profesional, reflejando de forma más amplia el desarrollo de competencias y conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra vida. Puede ser amenazante, pero a la vez abre miles de oportunidades si se cuenta con las herramientas adecuadas que brinden un diferencial en un mundo laboral cada vez más digital. En el Tecnológico de Monterrey, apoyamos a nuestros egresados a hacer frente a este nuevo mercado laboral digital, soportados en la innovación y el desarrollo tecnológico. Las insignias digitales con tecnología blockchain rompen el esquema tradicional de diplomas y muestran de una forma más inteligente y en un solo clic la trayectoria profesional a todo el mundo, permitiendo verificar la autenticidad de documentos y logros en cuestión de segundos. Blockchain es la tecnología más segura a nivel mundial, respaldando incluso criptomonedas como Bitcoin. El Tecnológico de Monterrey es pionero en la emisión y entrega de insignias digitales blockchain, no solo en México, sino en toda América Latina. Las universidades y empresas más importantes del mundo están usando esta tecnología. Al término de tu programa, recibirás de forma segura, rápida e inteligente tus logros adquiridos en formato digital para ser compartidos en las plataformas de tu preferencia, que te permitirán llegar a más oportunidades, potencializando así tu visibilidad. El mundo está cambiando y el Tecnológico de Monterrey te acompaña en este gran reto, dándote las herramientas y el potencial necesario para un mundo laboral cada vez más digital. Tecnológico de Monterrey. Bueno, pues de eso se trata eh, eh, esta insignia. Y bueno, pues ya para, para terminar mi, mi participación, eh, quisiera compartirles eh, un par de testimonios de participantes de programas de este tipo. Eh, el primer caso de Juan Pablo Manrique él eh, tomó este, un curso desde Bogotá, Colombia, bajo el mismo esquema que ustedes van a recibirlo a través a, a distancia eh, con con el esquema virtual y con todas las plataformas tecnológicas que tenemos. Eh, Juan Pablo es un emprendedor tecnológico exitoso que logró Conseguir un recurso que, que gestionó en Silicon Valley en su proyecto de, de emprendimiento. Y Alan Reynoso, que él es de México, él es de Puebla, México. Él es empresario que también de, vivió y convivió todo un ecosistema, que también son dos esquemas, porque aquí la, la intención es que podamos eh, seguir apoyando y que ustedes formen parte de un ecosistema internacional también eh, para que ustedes puedan seguir desarrollándose eh, como emprendedores, como gestores de la innovación, y por supuesto, seguir creciendo eh, día a día, como lo comentamos anteriormente, la educación continua llegó, está para quedarse y si no nos actualizamos y más en esos tiempos de, de crecimiento e innovación exponencial, pues nos, nos, quedamos, nos quedamos parados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Manrique, de noveno semestre del CESA. Y ya relativamente termino pues, por acá con el, todo el proceso de, eh, de emprendimiento, donde el tecnológico de Monterrey tuvo una gran presencia como en la parte del desarrollo, eh, básicamente como que destacó varias cosas como el acompañamiento, de hecho desde, desde que empecé el acompañamiento fue impresionante y pues básicamente pues tuve un, pues, tuve un mentor casi que de todos los semestres y con quien pues discutíamos acerca de los temas, los avances y, y pues todo lo que íbamos trabajando, también acerca un poco de las formas en las que uno puede organizarse. Eh, y manejar diferentes proyectos, pues fue algo, pues algo que ya llevado a la práctica, pues fue bastante útil. Y nada, relativamente ahorita, pues venimos haciendo pues varios cambios y ha sido pues muy bueno todo el aprendizaje porque pues, nos ha ayudado a, a pivotear rápido y, pues, básicamente ya a trabajar y, en un ambiente pues, real en el mercado. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alan Reynoso López y para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo cómo el Tecnológico de Monterrey nos ayuda y nos impulsa a desarrollar nuestro potencial como emprendedores. El Tecnológico de Monterrey es una institución educativa que nos ofrece varios, varios recursos que nos ayudan en nuestro camino como emprendedores. Estos implican mentores, conexiones con expertos de la industria, talleres, conferencias e incluso acceso a festivales de alto impacto como lo es INC Monterrey, donde podemos llegar a tener acceso a generar muchas, muchas más conexiones y conocimientos de los que podríamos llegar a ser dentro del aula y el salón de clases. Además de esto, el Tecnológico de Monterrey cuenta con espacios de innovación que nos permiten desarrollar prototipos y poner a prueba nuestros productos o ideas para poder así tener validaciones muy reales y poder tomar decisiones estratégicas con base en esto. El TEC no solamente es una institución educativa, es un ecosistema donde se crecen y se desarrollan estas ideas que tienen el potencial de verdaderamente cambiar el mundo. Bueno, pues eh, con esto eh, termino, termino mi, mi, mi presentación. Eh, y bueno... Eh, me gustaría tener más tiempo para comentarles más cosas, para explicarles más cosas, pero los invitamos de verdad a formar parte de, de este ecosistema de esta iniciativa que Proinnovate eh, junto con un, nosotros como Tecnólogos Monterrey, estamos para poder ayudar y ayudar a impulsar la innovación y el emprendimiento en Perú. Y bueno, para, para terminar eh, bueno, le agradezco a Vanessa Milagros la, la, el, el espacio la, y bueno, pues quedamos eh, quisiera presentar a Raúl Tello y a, y a Luis Castillón, quienes forman parte del equipo de, de, del Tecnológico de Monterrey, que también estamos aquí para, para apoyarlos y resolver cualquier duda. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias, Javier, por la presentación y también por habernos compartido las oportunidades que tiene el Perú eh, aplicando la innovación y el emprendimiento innovador. Además, estamos seguros que los testimonios que han presentado de sus egresados van a animar aún más a los innovadores peruanos a aplicar a la beca del TEC. Y como bien lo has dicho, vamos a tener eh, un bloque de preguntas y hay algunas consultas que nos han, que nos han ido dejando en el chat del Zoom y las voy a formular para que eh, tanto Milagros como el equipo del TEC las puedan eh, resolver la primera pregunta es de Claudio, nos dicen en el formato de inscripción eh, se solicita juntar una hoja de vida, eh, la hoja de vida debe estar documentada porque hay un límite ahí para eh, cargar eh, a... ah, ya. Este, ¿Qué tal? Muy buenas tardes bueno, eh, nada más para corroborar, si sí, se refiere justamente a, a agregar todos estos eh, respaldos, estos documentos que avalen la experiencia, pues de ser posible en caso de que el almacenamiento lo permita, pero si no, este, en este caso, pues con, ten, con que contenga la información concreta y eh, a lo mejor podría tener un, una liga de eh, que vincule justamente este respaldo no, a través de, de Google Drive o eso como, como sustento. Pero sí, sí debe de respetarse el, el almacenamiento. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el registro, el link de registro del, del diplomado? También nos consulta lo vamos a dejar eh, en, la, en el chat del Zoom también y en los comentarios de Facebook para que puedan aplicar desde este momento y la siguiente consulta es si es que hay un límite de edad para postular No, no hay un límite máximo hay un mínimo que es de 18 años pero no hay una restricción en específico superior de acuerdo, la siguiente consulta es acerca eh, de los impedidos para participar en la beca. Si hay algunas restricciones de. Claro, eh, ahí, bueno, si sí hay varias restricciones, eh, de hecho, igual por cuestiones de tiempo, a lo mejor no, no, eh, no nos daría el, el mencionarlo, pero voy a compartir aquí por el link, por el chat de Zoom. Este, justamente el acceso al formato de Drive, donde viene precisamente los términos y condiciones y ahí vienen las restricciones específicas para que las pueda revisar con detenimiento, por favor. Bien, esta pregunta es para Milagros. Milagros, en caso eh, un postulante a la beca del Tec no haya terminado la beca eh, que se otorgó con Platzi en el 2021, ¿podría postular a la actual convocatoria? En este caso, eh, Vane, los términos y condiciones no limitan la participación de los beneficiarios eh, que han obtenido una beca con Platzi en años anteriores. Lo que sí es que se eh, va, bueno, es parte como de la, se va, digamos que se va a verificar que no haya sido observado por Proinnovate por no haber culminado con esta beca de Platzi. ¿no? Bien, nos están preguntando también por el video de esta sesión. Eh, el video de la transmisión en vivo está alojado en Facebook, pero también se les hará llegar la grabación a los correos electrónicos que inscribieron al momento de conectarse a este Zoom. Vamos a ver si tenemos eh, más consultas. Eh, ¿Podríamos repetir, por favor, eh, los requisitos principales y también las fechas y horarios de las clases? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, en cuanto a, este, va a haber dos grupos, en este caso, uno, un grupo 1 que empieza el 16 de junio y el grupo 2 17 de junio. Y los horarios son los que inician el 16, que sería viernes. El horario es de eh, 2 p.m. a 7 p.m. y el horario del grupo 2 que inicia los sábados es, sábados es de 9 a.m. a 2 p.m. Y en cuanto a los requisitos eh, generales, pues este, podría mencionar algunos, ¿no? ser una persona natural, mayor de edad, peruana o residente, que haya concluido educación superior eh, y que pertenezca al siguiente perfil, gestores de innovación y tecnológicos de micros, pequeñas y medianas empresas de las regiones de Perú, fuera de Lima, metropolitana, en este caso, y se priorizará a las regiones beneficiarias del concurso de dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento de Pro innovati entonces, digamos, esos son como que los, los puntos generales. Voy a volver a, a enviar aquí por el chat de Zoom eh, los términos y condiciones para que los puedan revisar, pero este, para que ustedes vayan ahí eh, consultando esta parte. Y bueno, también veía algo rápidamente, ¿no? Decía que a qué se refería un, un gestor de innovación. Pues precisamente es una persona encargada de impulsar y detonar la innovación dentro de una organización. Puede tener el nombre específico en la empresa o un nombre eh, similar, pero de lo que se encarga es de liderar equipos de innovación, de emprender nuevos proyectos, justamente que tengan que ver con oportunidades eh, ahí de, de negocio y que estén relacionadas con generar eh, innovación, tal cual. De acuerdo. Justamente también hay una pregunta de una persona que pertenece a una entidad pública, como es el caso del gobierno regional de ANCO, ¿podría participar o necesariamente tiene que tener una empresa como requisito para postular eh, Bueno, aquí en este caso, en las, en las condiciones específicas, se menciona que tiene que ser de micro, pequeña o mediana, mediana empresa. No sé, hay milagros si, si hubiera alguna especificación en esa parte. Sí, como bien lo comentaste, Raúl, el programa está dirigido a gestores innovadores y gestores tecnológicos de micro, pequeñas y medianas empresas, eh, por lo que deberán ser parte de una, bueno, de, una de estas entidades que se menciona. Eh, más adelante, igual vamos a estar abriendo otros cursos como parte de la beca para talento humano, en donde quizá las personas que no tengan necesariamente este perfil, Pueden postular a las, a las otras oportunidades que se van a estar brindando. Gracias. Gracias, Milagros. Vamos a ver qué otras consultas tenemos. Eh, la postulación es mediante la empresa o postula como persona natural. También es otra consulta postula como persona tal cual, este, lo que sí es importante que tenga forma de acreditar que pertenece a una, a una empresa. Uh -huh. Muy bien. Vamos a ver qué otras consultas tenemos. Eh, esta creo que es para Milagros. Milagros. Eh, la convocatoria está dirigida a gestores que trabajan fuera de Lima Metropolitana o que residan fuera de Lima Metropolitana. Eh, como lo habíamos mencionado, el, la región que se va a tomar en cuenta en el promedio de postulación es la región donde se encuentra la MIPIME. ¿no? Porque lo que buscamos es que las personas que trabajan en estas mipymes o que forman parte de estas mipymes sean las que se van a capacitar y se van a formar. Entonces vamos a tomar eh, la región de referencia a esta, este lugar. ¿no? Y ellos tienen que estar en regiones fuera de Lima metropolitanas. Okay. Siguiente pregunta. Si me dedico a la formulación de planes de negocio, ¿aplico como gestor de innovación? Sí, se dedica a, en este caso, al desarrollo de planes de negocio. Eh, igual y, ah, mira, acá voy a, voy a igual poner en este caso, este, a poner un correo electrónico para que a lo mejor ahí yo solicitaría si me pudiera mandar un correo para brindarme un poquito de más de detalle y yo le, yo le explicaría, este, porque a lo mejor si solamente esa es la, eh, la actividad que realiza o realiza otras cuestiones que tengan que ver con el impulso de la innovación. Entonces, en un momento más, en unos 30 segundos, pongo el correo electrónico aquí en el chat de Zoom para que me puedan mandar este, también una solicitud, por favor. Uh -huh. Entonces, esa información va a estar en el chat. La siguiente consulta es... ¿Cuándo culmina el curso? El curso eh, se tiene programado terminar a principios del mes de diciembre, en los primeros días prácticamente, entonces este, pues ahí estaríamos a partir de eh, la, las, la convocatoria se cierra el 28 de mayo y como mencionaba hace ratito, este, el inicio es eh, del 16 y el 17 de junio y de ahí seguido hasta eh, principios del mes de diciembre. Bien, igual también tenemos eh, la consulta eh, de un consultor de un centro de innovación social, ¿no? También se aplicaría, es el mismo caso, muy parecido al anterior, creo que podría igual enviar eh, la consulta por mail para eh, responderle de manera más detallada. Sí, sí, eh, claro, por, por el nombre podría ser, pero, pero sí, sería más importante el detalle. Ok. Y la siguiente consulta es para Milagros. Dice, si accediera a la beca, ¿me limitaría la postulación al concurso Validación de la Innovación de Proinnovate? No. Eh, en el caso de que ustedes postulen a las becas para talento humano, no les restringe la postulación a otros concursos de Preinovate con excepción, o sea, de los otros cursos, que forman parte de la beca para talento humano. O sea, quiere decir que si ustedes ganan ahora en este momento este curso, ya no podrían postular a otros cursos como parte de la beca de talento humano, pero sí pueden postular al resto de eh, los concursos a través de los cuales se da fondos no reembolsables. Siguiente consulta. Me registré en el formulario, pero aún no he recibido ninguna confirmación. Eh, Podrías quizás detallarnos, Raúl, cómo es la comunicación en el caso de los que ya enviaron su postulación. Sí, ahí eh, eh, se envía la, la postulación tal cual no sería, vol, no sería necesario volverla a, a mandar, pero de todas maneras, eh, si igual acabo de mandar eh, la dirección de correo electrónico, si igual la vuelvo a copiar aquí, por si Tuvieras duda en este caso y quisieras que te confirmara personalmente, digamos, me puedes enviar un correo, nada más para asegurarnos que sí tu postulación fue enviada, pero no hay, no hay problema en ese, en ese caso de que no te haya llegado algún correo. Uh -huh. Muy bien, la siguiente pregunta es para Milagros. Milagros, ¿cuáles son las regiones beneficiarias del concurso DER de Proinco? Sí, en ese caso las regiones que han... Digamos que han sido beneficiarias del concurso de Repreinávate son La Libertad, eh, Piura, San Martín, Cusco, Tacna, Ica y Arequipa. Uh -huh. Muy bien, creo que ya no tenemos eh, más consultas. Creo que ya ha estado bastante clara la información que ha brindado eh, Javier Milagros, eh, Raúl, acerca del perfil de los becarios de, para aplicar al diplomado con el tecnológico de Monterrey. Sí, ahí solamente, eh, porque veo una pregunta para, para aclarar, eh. preguntan si es que Ancash no está dentro, Lo que recuerden que lo que piden los términos y condiciones es que sean regiones del Perú, fuera de Lima Metropolitana, y se va a priorizar a estas regiones beneficiarias del DER, como les digo, pero eso no quiere decir que no puedan postular las otras regiones del Perú, ¿no? Hay que, para que eso no cause confusión. Entonces pueden postular todas las regiones, excepto Lima Metropolitana, y el postulante tiene que acreditar que pertenece a una micro, pequeña o mediana empresa. Entonces creo que con eso ya hemos eh, concluido con la presentación de la información de la beca Proinnovate para el diplomado con el tecnológico de Monterrey. No sé, en Milagros, Javier, Raúl, si quieran quisieran hacer algunas recomendaciones finales. Milagros, comenzamos contigo. Sí, bueno, desde mi parte solamente que puedan revisar los términos y condiciones eh, y que puedan... Iniciar, o sea, si es que cumplen todas las condiciones, iniciar con anticipación su postulación para que no esperen hasta el último momento. Y si tienen cualquier duda o consulta, pueden escribir a los correos que se han mencionado. Muy bien, Javier. Pues nada, agradecerles, agradecerles a todos e invitarlos a que eh, participen en este programa. Y bueno, Ustedes eh, espero de verdad eh, verlos a todos ustedes eh, dentro de él y pues al final de cuentas que sean estos generadores de cambio allá en en su región de influencia. Muchas gracias. Gracias también. Raúl, alguna recomendación final para nuestros postulantes. Sí, pues nada más que se sientan con toda la confianza de contactarnos al correo electrónico que les compartí, porque de repente ahí puede haber ciertas este, confusiones y por mínima que sea, pues les estaremos respondiendo a, a la brevedad. Perfecto. Muchas gracias, Milagros, Javier. Raúl, por la información que nos han compartido. Gracias a todos los que nos han acompañado en la sala de Zoom y a los que se conectaron también a la transmisión por Facebook. Recuerden que el plazo máximo para postular es el 28 de mayo. Así que esperamos sus postulaciones de todas las regiones del Perú. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.